Muy buenas chicos y chicas de YouTube, estamos aquí en un nuevo video En este nuevo vídeo estaremos grabando lo que se viene siendo el episodio número 8 de Minecraft A ver, confirmando que estamos grabando No como me pasó la última vez Lo que me pasó la última vez vale, vale, ahora vengo con un pelín más de ganas He hecho lo que me han dicho de cocinar el cosito ese que me había encontrado Y sí, resultó siendo eh, la naderite Y pues la dejo ahí Vale Como me lo han dicho me dicho que es mejor que haga lo de exploración así que eso es lo que voy a hacer en corto ¿vale? pero no me puedo ir sin antes llevar una especie de madera esto de madera es muy útil más no útil que la vida, en algunos casos porque uno craftea de todo o sea la madera es el material principal de minecraft ¡Ala! El de la aplicación, no? Es que no lo había cachado Mirá, semilla de sandía Árboles de jungla Esto Esto, esto, esto Ay, mirá, ya me puedo hacer granja de cactus No había encontrado cactus Esto también me voy No, güey, no, qué suerte Vale, chicos, eh, les quería decir que pronto por ahí, por el episodio 10, voy a grabar con Michitas. Ya que ves grabar con Michitas Pro. Pero lo que no sé es para cuándo, porque o sea, ya son las 12, no, ahora las 12, las, ya, ya, ya, mañana, ya, mañana, güey, ya, hoy, ya, hoy. <ríe> eh, porque... Eh, Tiene un problema de Android que me dijo ahorita. Ahorita no, hace como, como dos horas. Y no va a poder grabar. Pero estoy confiando en todo, en que pueda grabar conmigo. Porque de verdad sería épico que grabáramos. O sea, que pudiéramos que pudiésemos grabar. Porque si no, o sea, si no me gusta, si no me gusta. La armadura, uff, ya está que vale la armadura. Vale caca la armadura. Vale, voy a plantar más de eso próximamente cuando vuelva a casa. Me gusta morirme para volver a casa, no tengo que dar una vuelta, no no no no no es por lo menos. Vale, me acabo de dar cuenta que no cargo comida. Voy, me busco un poco de comida y nada, chicos. Volvemos en breve porque de verdad, de verdad ando ando faily en todo. Acabo de iniciar una nueva grabación y espero que salga bien todo. La, el anterior video me duró 22 minutos. Yo pensé que me duraba como unos 15 O sea, todo me está saliendo mal recientemente. Toma. Vale, necesitaremos antochas. 31. Uf. 7. 8. 30, exacto me hago como si fuera una Esto acá y esto acá Vale Dejo esto aquí Y ahora tengo que buscarme Comidita señores Comidita que es lo Uf, Me acabo de romper Uf, uy, uy. Comidita que es tan importante Ahora la comidita que Por ahora, en, en estos momentos, lo único que comer con cerebro. Ay, cerebro. No. Cerebro. Cerebro. Cerebro. Cerebro. Cerebro. Cerebro. Cerebro. uy, voy a plantar no sé que me sale algo de Poco. Voy a usar los bichos estos para hacer un poco... crecer perfecto y sí, ahí es, estoy creciendo. aquí me faltó más bueno nada chicos ya estoy creo que preparado creo ando sin potis y nada pero ando no file ando file armor pero cargo pues buen pico y buena Buena espada, así que... Lomito... No, no, no, no, no, no Me domestico un lobo Después me lo matan Y empiezo a llorar, así que... No No, no, Lo bueno que que o sea, para comer Es que tienes que comer como 16 sandías para poder... Vivir Así que, pues, me toca así... File a lo, lo neco Como es neco me encanta Vale Pues vamos a investigar el mundo eh, Dijimos que era Mina, ¿cierto? Mina o... Ay, no me he decidido todavía Si hacemos mina O hacemos lo que Se viene siendo exploración Pero me llama, me llama la atención Lo que Eso se es ve como raro hmm de Spiner. conejito bueno pues nada vamos a explorar por la zona plana que habíamos visto por ahí uh. ahora tengo que comer a cada rato Mi me tengo que hacerle el cuarto a Michi después de este episodio y pues es, es terco, es terco, esto, es terco esto, terco terco pero nada, ya salimos del bosque, ahora tenemos que encontrar Estamos en plan y sí voy para. voy a hacer comida más fuerte. Esto no me sirve para nada. No. Es una broma. ¿Océano? O sea, océano. Después de, de, de vivir tanto aquí, me salen con un océano. Esto es una broma. Después de tanto tiempo, me vienen a salir con un océano. O sea, es imposible que me salgan con un océano después de haber vivido o sea, días, días horas de juego para que me terminara saliendo eso. Uf, eso sería el suicidio. Me encanta ese puente. Oh my god, pececitos. Si hay pececitos, hay ahogado. Y si hay ahogado. No vale la pena, eh, eh, acabo de ver algo, ah, acabo de ver algo Como una, ah, hay hierro, hay hierro, hay hierro Vale la pena, vale la pena, Lo que pasa es que los ahogados Creo que ya me vieron Sí, sí, ya me vieron Pero eso se me, se me da buena mina, se me da buena mina Uy, si me mato aquí, uh, no. no, no, no, wey. Eh, eh, eso que hay luz ahí, ¿qué significa? Son como mini strongholds, ¿ok? Uy, no me digas que acabo de encontrar. Wey, wey, wey, wey, acabo de encontrar un monumento marino. Chico, chico, chinga, madre! No, un monumento, señor. Un monumento. Le pongo a las coordenadas. Y me la juego a revisar. A ver, ah, no no es un monumento, es como es esto es como un arrecife pero es bonito, muy bonito como un arrecife, yo pensé que era un monumento pero no entiendo qué es lo que alumbra ah, son esos cositos hola Vale, vale, vale, vale Vamos a ver qué más encontramos en la mega exploración Juanquillos mm, No, no, no, no, no, wey, puro mar Eso no me gusta Puro mar no me gusta, tío, no me gusta Me provoca grabar hasta el episodio 10, pero de verdad Quiero grabar multiplayer así con los muchachos O sea, con Michi más que todo Y con Ed a grabar así, pero tengo que esperar a que ellos consigan Android y o sea, se preparen bien, porque de verdad el, po el pollo no sabe ni instalar Minecraft. O sea, tiene un teléfono. Yo tengo un Redmi A7 y él tiene un Redmi A9 y no sabe instalar Minecraft. O sea, es el mismo sistema y todo, o sea, mismo sistema de comprimir archivos, todo, todo. Le paso el Minecraft Premium. Le doy la cuenta premium y no sabe, no sabe ni. Ay, güey esto ya o sea, no me da mala espina. Venga. Uff, papu. quién se, quién se juega sin nadie, papu. No estoy para juegos. No estoy para juegos, niños. Me cagan las arañas. Vale, no he encontrado ni desierto ni nada así por un desierto buenardo O sea, no he encontrado pirámides Ni, o sea, cosas más aldeas, ni cosas así Nada por el estilo Señores, vale, vale, vale. Venga, venga, mmm, venga. Pues en la exploración, ya exploré hacia el norte, sur, ¿qué? ¿Quépex? ¿Así? ¿Algo así de mi casa? No sé que mi casa queda para allá. Mi casa queda a la altura 80. No sé. Aquí. Todo lo que le quitas a la naturaleza se lo tienes que devolver, papu. Si no haces eso, eres mala gente con la naturaleza de Minecraft. Lo que te da, se lo tienes que volver. Lo que la tierra te da, se lo tienes que volver. Y por el doble. Así que yo no te puedo dar doble arena, así que... Me toca hacer un pro Minecraft. Eso es lo que hago yo, así le pago yo. Voy a encontrar un montón de playas, pero nada, nada de valor. Ni una aldea, así, o sea, las aldeas son la cosa de peor valor del mundo pero... O sea, en una aldea jamás he oído que se hayan encontrado diamantes ¿Se me que me encontrarán en a por aquí? Es imposible Dale un zar. Paso rompiendo eso que se mamara ahí mismo, vale. Ahorita sé que ando aburrido en los vídeos porque ni siquiera hablo ni nada así, pero es que pues, ya la hora que es, ya va, a ser, ya va a ser la una de la mañana y ando todo hablando así, todo, fuck. Vale, por ahí creo que está un lago de lava, sí, sí, sí, sí, sí se me da que es la lava ¿por qué será que se me da que es la lava? ah porque es que Juan Vicente es que Juan Caos Juan Caos Pro Caos Pro ¿por qué me da tanta hambre me ahogo y tengo que comer termino comer popo. Pues nada chicos, no encontré absolutamente nada. Estoy como atrapado en una isla y eso es lo que no me gusta de Minecraft. O sea que tú sales por decir en el medio y tú navegas así y o se exploras y... No ves mar, pero cuando te pones con ganas de explorar... Ahí te vienen, te joder. Uy, no. No voy a poder, no voy a poder. Uy, la noche es eterna. El día pasa rápido y la noche es eterna. ¿Qué, qué estoy haciendo yo, wey? no sé que se sin barco. Cierto, que ahora en esta versión para hacer un barco te toma dos años Tienes que hacer palitos Tienes que hacer Una chinga pala Y luego sí creo que poner la bala y así es así Ajá, Es que yo soy pro Minecraft por alguna razón Gracias, te voy a acabar Eso no sería un Minecraft Flyer Pro. A ver, esto como no es. Y es así para avanzar. O sea, darle a los, yo antes pensaba que era así. Pero no, tú le das a los dos y el avance normalito. Uy, papu. Eso ya es mi casa, porque sé que está nevado en mi casa. Y sé que mi casa es una montaña extraña, así que eso... Y mira, está. O sea, esa es mi casa, es mi casa. Mm, vale. Mm, me huele mal. Quiero ir a probar. A ver este río chulo donde me lleva A ver, a ver No voy por me fío Si no me llega a ningún lado pues De y me fui mal, creo que no me lleva a ningún lado y yeah, aquí valió cacao siento que por. sí, por ahí, por aquí ya valió, por aquí ya valió. si no se significa que es algo malo que acaba de... no se acaba de morir no vamos no se muere nada, yo no sabía que no ya había vendido esto a microsoft o sea no no no todavía no captaba que, que fuera capaz el marco de la banda pero me encontré ahorita y suceso que ocurrió en 2009 creo. o sea increíble vale vale vale pues no he encontrado nada de verdad de ay no, ese es mi caso, wey. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Ya cuando mi grabación, 18 minutos, verga, tíos. O sea, esto, va, esto, esto, estos episodios son de 20 minutos cada uno. Increíble. O sea, todos son del mismo, de la misma cantidad de tiempo. ¡Pum! chinga No joder Uy, les gusta, les gusta joder no mi vida. Pues de verdad chicos, no he encontrado nada de valor en este chingo mundo. Pues hasta aquí el vídeo, porque de verdad me, me he molestado. No he encontrado nada. Absolutamente nada. He dado vueltas y vueltas y vueltas sin... Al fin algo. ¿Creen que haya bruja? Me la juego, sí, bruja. Sí, hay, güey. ¡Ja, a tener toda esta plata con mi para los pros. Venga, bruja, ¡Mmm! ¡Sal, porque yo también puedo ser pro. Yo soy pro en bruja Uff, oh. pero que veis, ¿qué veis? ¿Qué me no lanzado La así me ha lanzado Uy, cúrate, cúrate, Cúrate, cúrate, cúrate, cúrate. cúrate, cúrate. Vamos, vamos, vamos, vamos. No, me voy a 13 Vamos, restauro los corazones, restauro los corazones No, cap tomo cap, tomo cap de las coordenadas Vale Adiós mundo cruel Vamos Uff, Uf, me, me ha quedado en medio corazón Me ha quedado a medio corazón Bruja del demonio No, wey, me ha quedado a medio corazón tiene un gato negro para paso hasta un gato negro y todo tiene o sea la tía la tía la tía se las tira No, nuevo tiene como dos gatos negros creo que es uno, uno blanco y uno negro lo bajaste f bruto no, tengo, no me la cargo no me la cargo porque porque tengo otro plan voy a tirar los... a ver convertir algo de madera se me la hace jugar me alejo de la bruja y como me lo puedo nadar lo que hago es venir por acá hago dos bloques Este Creo que la acabo de pegar, pero bueno. Sí, lanza no para una merda y se lanza de tu gato. que me muero me muero eso, eso, eso, eso lo tengo súper claro pero no me gustaría perder el botecito es que ya me morí vale Uf, siempre me salgo por el pintico, eh. vale pero de verdad sí me quería morir porque perdí casa perdí la casa güey pero quiero morirlo de la manera más no me va quiero probar mil maneras de morir en Minecraft ya me he caído desde la altura ya me he muerto en la lava ya me he muerto en el nether ya me han disparado en el nether mm, no sé qué más puedo probar formas de muerte ya me han matado ya me han matado creepers oh my god no mames no mames al fin Minecraft empieza a dar mis frutos no mames, esto yo lo hago para no perderlas No mames, no mames güey, Me la juego, me la juego Me lo atraco, me lo atraco Esto es como una jaula donde te meten Dale papu, dale papu de uno por uno porque tú. Todo... mira <tipos> <tipos> No puedo jugar hasta que no tenga todos los corazones Ah, una ballesta, una pero Pues ahí está, pero ahí me sirve, me, sirve. Me, me, me la juego, me la juego Come, come, Eh, dos, dos y cuatro no Voy a hacerlo una no a hacerlo una, no a No juego, no, ¿dónde está? está? Voy a no creo, ¿Cuál era la ¿pag? entrada? Hay brujas ¿fac? Mal presagio, 99 minutos. Me, me dio una encantada. Irrumpible. Ah, papu. Para que veas cómo se viene el Juan Chaos Pro, papu. Este mal presagio. 99, o sea, una hora y pico eso no es bueno mal presagio mm. Mm. mal presagio ah, eso significa que me va a llover todo el día pero mm. porque me lleva no, no tengo problema por lo que tengo problema es que me explotan por los creepers en casa vale, vale quien sepa qué, de qué trata eso de mal presagio lo dice vale, una ballesta nueva unas flechitas una madera estas cosas un acelito y unas capas lo que sí me quiero robar de aquí son estas cositas de son muy bonitas y me gustan para mi casa para indicar que me que me uno de estos Pero si me los agarro todos nada más tengo que saltar ahí donde se rompió un LC los Debería tener cuatro Si, si, si, si, si, si, si, si lo tengo Si si lo tengo Y ahí ya creo que no debería haber No, también hay, wey También hay tres caminando tan lento. ¿Se imaginan? que rompe el bloque y. y me, me vaya, me vaya de boca. ¿Se imaginan? Vale, pues vamos a buscar los que se me cayeron. Por aquí se me había quedado otro, ¿no? Que está. Y me voy para la casa porque este mal presagio, no me gusta. Pero ¿saben cómo se quita mal presagio? Muy bien. Ataquenme. A ver cuánto resiste mi casquito. Ya no existe. Adiós. Adiós, mundo cruel. No, adiós, mal presagio. Jaja, ja! es que me lo juego, es que soy pro. Soy pro, no hay forma de que me juegue Vale, esas cosas me las guardo aquí. Me guardo mi ballesta encantada, mi pico encantado, mi cosa encantada, mi otra ballesta, mi calderito. No tengo más nada, lo, lo voy a guardar en el lugar normal donde se guardan las cosas aquí en mi Minecraft. creo. Eh, esto, esto, esto, esto, esto esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto. Vale, me quedo con esto. Y bueno, chicos, hasta el próximo episodio.